palabras, palabra, no es palabra, pero Ay, Dios, realmente Dios, Dios, hacemos Dios, Dios, llamado a la presidente de la República, ni siquiera director de la policía, el presidente de la República, porque esto ocurrió por culpa del, del comandante de la policía, que era el, el capitán que tenía en San Francisco Macoré. Por ahí fue que inició esta Era muy común eso aquí en Guaraguada. No es común, aquí no cierran los negocios. Aquí todos los negocios amanecen. Aquí nada más cierran los más cobardes, los más guapos han pasado la pandemia entera y se han hecho dinero no quisiera dedicar palabras porque este es un dolor muy grande que nos invade a todos. Pero lo único que te puedo decir es que la policía no está usando el protocolo que debe de usar para enfrentarse a los delincuentes. Porque ese caso no podía haber sucedido. La policía inició el tiroteo y no, no lo voy a acusar a todos porque yo tengo también familias que son policías es que no están usando el protocolo, no era el lugar para hacer un tiroteo, no era el lugar para apresar a un delincuente o a unos delincuentes usando ese método que ellos usaron. No se sabe cuál de los tiros fue el que mató a los muchachos, si fue de la policía o fue de los delincuentes. Lo cierto es que no están usando, la policía no está usando debidamente el protocolo que debe de usar para apresar a los delincuentes dentro de una multitud de gente como la que estaba Al, ahí. ¿Hasta el momento cuántas personas han fallecido? Fallecieron. Hasta este momento hay tres de nuestro pueblo y uno de los delincuentes. Hoy, ¿Cuántos estamos, bueno. ¿cuánto estamos sepultando hoy aquí? Estamos sepultando tres hoy aquí. ¿Y? Tres jovencitos, menos de 30 años los tres. Yo solamente quiero hacer un llamado a los medios de comunicación de que ayer escuché, no lo vi, que en el show de Mediodía, donde Iván Ruiz es un hombre tan humanitario y tan, eh, tan solidario con los demás, eh, parece que el informe que le dieron está, está viciado. Porque él, eh, lo que se dijo fue que una persona me dijo, yo no lo vi, de que se hubiese dicho que hubiese sido un intercambio de disparos y que eran delincuentes contra militares. Está equivocado. Porque cuando... Eh, eh, todos los dirigentes de todos los partidos políticos Aquí no hay colores Aquí estamos todos atrás de una misma causa De, una, de unos muchachos trabajadores eh, Ejemplo de este pueblo Entonces nosotros, hace un tiempecito también El otro jefe de puesto que había ahí, uno que había ahí Nos mató a Jesús Y si a nosotros no se nos puede proteger Nosotros vamos a tomar acciones nosotros Porque no es verdad que ya donde yo esté si caigo un arma de fuego, me voy a dejar tirar de nadie. tiene el temor ustedes ya aquí en Guanajuato? ¿Hay temor? ¿Ten tenemos temor, porque es que en vez de protegernos, la policía nos mata. Y si no le damos dinero, lo que hay es un problema. ¿Se usan mucho para acá eso? Sí. Aquí pasa, como dijo el síndico: aquí cierran lo más chiquito y lo que tienen miedo. Los otros que se llenan de valor permanecen con su negocio abierto y lo que se han hecho es de dinero. Se han enriquecido. ¿El nombre suyo? Ramón Leonardo Toribio, rey de este pueblo y cero miedo. Bien. No hay miedo. Su palabra como municipio sobre este lamentable hecho aquí en Guaraguao. Bueno, aquí ya la policía lo que vive macuteando y cogiendo dinero. Aquí lo que hay que hacer es que el gobierno que en el asunto. Eh, no no pudiera un policía de esos que tuviera en ese cuartel que no lo cancelen porque lo que están es macuteando. Tienen que cancelar los actores, lo que están trabajando hay que lo cambien o lo cancelen, que están emacuteando.